Buenas, buenas, ¿cómo andan? ¿Tú ¿Por qué? ¿Paudio? Ah, ¿Ah? ¿A ver? A ver ¿Me escuchas? Ah, sí, ahora sí. ¿Cómo estás, Adria? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien vos? Bien, bien, bien. Bueno, eh, bienvenidas a todas las personas a este querido podcast, en el cual hoy vamos a charlar con Adria, que ya lo conocemos en el canal, ya es un integrante del equipo. Adria se lo escucha abajo, gracias. Eh, ahí está. Pero... Sí. ¿Me ahí ¿Mejor? Va. Ahí se escucha mejor. Iván, a ver. Te imagino que... Escucha? Se escucha Ahí va, ahí va. <ríe> mejor, dale. A ver, Hay una moto que quiso participar en el podcast. Eh. Bien, te <ríe> Sí, sí, sí. Como venía diciendo Adria, que lo conocemos hace mucho, el martes pasado arrancó un juego en la eterna donde juega Rata en las paredes con un grupo eh, recopado que juega Fausto, Sabri y Nutria. Eh, y de eso queremos charlar hoy. Así que eh, antes de, de poner a charlar sobre el, la, la campaña de la expedición helada, vamos a pasar a la intro un instante. Adria, gracias por comparte y venir a charlar conmigo. Un placer.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 ya está disponible el último DM responde Que salió en nuestro canal, donde pues nos trajo Todas las noticias de un solo mes De D&D, hay de, de todo eh, Va a estar buenísimo Va a haber un resumen El próximo miércoles al mediodía y pronto Vamos a anunciar, vamos a hacer un anuncio En cuanto a la sección en sí Si algunas novedades en cuanto a la programación Mañana seguimos con Anueren Y andamos con una ganas terrible de jugar porque Estamos en un dungeon Re extraño eh, y hace mucho que no se metieron En un dungeon y... Esto es más culpa mía que otra cosa porque tenía ganas de meterlo ahí. Eh, Y todas cosas muy extrañas. Así que mañana a partir de 7 y media vamos a estar jugando a aire El viernes seguimos con el evento de Happy Hour de One Shots. Esta vez... Eh, perdón, para quien no sepas, es un evento donde invitamos a algunas comunidades amigas a jugar One Shot de juegos raros. Y eh, esta vez tenemos el honor de tener a la sobremesa de rol a quienes vamos a conocer este viernes jugando un One Shot que va a dirigir pistecas de ratas en las paredes de hecho a partir de las 9 los esperamos el diferido de este podcast eh, lo van a poder disfrutar el sábado así que eh, lo van a poder eh, ver durante el fin y el domingo eh, para estrenar de forma grande el especial de One Shot sale el primero que jugamos con la gente de D&D Latino eh, si querían ver una peli de Acción Clásica de los 90 eh, el fin de semana pueden ver esa partida estuvo re divertida, espero que les guste eh, y ese día jugamos Over como siempre, gracias a WJ Laser por el sponsor en el canal, si quieren conocerlo, tiene una tienda en Instagram, donde... Tito... Sponsor... ya. ¿Ah? ahí está el chat, en el chat encuentran su tienda en Instagram, donde van a poder encontrar todo lo que venden, miniaturas, tableros, bandejas de dados, huevos de dragón, y si usan el código Toleros tienen un descuento. Eh, y como siempre, somos parte de los Embajadores de Day, Day Latinoamérica, un grupo eh, oficial que hizo Wizard of the Coast, promoviendo esto de que se van a traducir los manuales y todo eso. Hay un grupo de Facebook, que lo van a encontrar ahora en el chat. ahí pueden sumarse a encontrar discusiones, memes, compartir eh, algunas charlas o incluso buscar mesas esperemos que vayan y disfruten todo lo que hay ahora sí vamos a lo que nos importa adria primero no bienvenido al canal gracias por sumarte a charlar llevamos eh, charlando que hace mucho nos conocemos ya eh, adria es como el el, el moderador con el que más contacto Molesto. tenemos. Sí, sí, sí, él, él siempre está ahí. <risa> eh, eh, ahí presente, ayudando a todo. Um, así que... Y, y de hecho ya estuviste acá en, en el podcast un par de veces, me acuerdo. Eh, eh, estuve en el de DM Frustrados. Ese estuvo buenísimo. Sí, que estuvo con, con Pimento. Sí. Eh, creo que no, no estuve en otro podcast. He estado en el torneo. Sí, vos hiciste con el materno. torneo. Y a ver, las hace dos, no me acuerdo cuándo fue, eh, que jugamos en, en Rápnica. Claro. Bien, o sea que tuviste, estuviste acá en presente en cámara en el canal. Pero ahora, eh, como dijimos, empezaste un stream. De ratas en las paredes de una expedición helada en el sur del continente. Exacto. Quiero, quiero escarbar un poco ahí. Yo ya sé esta historia. Ahora me, me, me la comentó cuando, cuando vino con la idea Es que es un poco también lo que quiero contarles Cómo, cómo se fue dando todo este stream eh, ¿De dónde surgió o cómo te nació la idea que te trajiste para la campaña? Eh, yo tengo la mala costumbre de siempre estar escribiendo tonterías para campañas De De, de, de, de Catulu, de ratas eh, Si supiera a vampiro vampiros seguramente su y algo por el estilo eh, fui de viaje a Ushuaia eh, de Diciembre Al sur del continente Exacto <risa> eh, Lugar más, más abajo de Argentina no, eh, Te vas más abajo te, te ahogás directamente <risa> Te volvés chileno eh, ¿qué no? <risa> Buenas opciones eh, Y ahí Entramos eh, Museos, atracciones. Te cuentan 70.000 historias todo y mi cabeza iba a 3.000. Y el paisaje, ¿no? ¿Te lleva? No, oh, el paisaje es una belleza, una locura directamente, pero. Eh, está la prisión, está una prisión conocidísima donde estuvo encerrada gente muy, muy. terrible eh, de la historia argentina. O sea, hay historias como que tal vez estuvo hasta Gardel. Que siempre se empieza a agrandar las cosas eh, Y la verdad que está, estaba Pensando un montón de cosas Y Hubo una cosa en particular bueno, Obviamente no puedo contar porque ya si no es Spoilear todo sí, sí, sí. Eh, En lo que Una historia que me pareció increíble Me quedé loco, directamente, loco. Y no paraba de eh, Pensar Y le estaba comiendo a, a, El bocho a todo el mundo con eso no paraba de hablar de hablar ¿Con quién fuiste? A ah, ese pareja. <risa> ¡El pobre de tu pareja. Y fue, fue una... Fue mucho, ¿eh? ¿no? Directamente y mientras... Eh... ella también le encantaba entrar... Lo primero que hicimos fue ir a un museo, lo segundo fue entrar a un segundo museo claro. los último fueron más museos el paisaje es bellísimo Pero Las historias las aprendíamos en los museos Y hubo uno Era con cosas de cera eh, Figuras oh, de cera no, nada, Entonces, eh. es... no No, no, no es, es, es, La figura de cera es algo moderno Ah, ok, ok, okay, okay, okay. Era con figuras de cera representando cosas muy viejas Y la ah. fundación de Ushuaia eh, Todo lo Todo, todo, todo oh. y ahí como directamente me volvieron a <risa> tiraste cordura fallaste y sí, tres veces <risa> mínimo y... y la iba ya pensando como, la, como lo que venía lo que quería y a dónde avanzaba y mientras volvíamos eh, nervioso medio temblando por el avión eh, lo mismo seguía pensando y llegué a calle aterricé y bueno, llegué a casa, me fui a dormir, eh, di el souvenir a mi hermana, toda, todas las cosas. <risa> Cuando al día siguiente ya estaba empezando. Y fue eh, ese mismo día, ese mismo. No, ese día que llegué tenía que cubrir una clase, así que no. Pero al día siguiente, el domingo, eh, empecé a hacer el cuerpo de la historia. El cuerpo de la historia, Donde sale, cómo surge. Ah. Eh. Creo que al cabo de una semana ya tenía todo toda la historia hecha eh, que después la cambié todavía la estoy cambiando y va <risa> a seguir así seguro eh, eh, va, va en el método porque no salió de eso directamente eh, entonces fuiste a un museo te contaron la historia te rompió la cabeza y volviste y esa historia tiene que salir de tu cabeza. Sabes que a mí me pasa algo así. Estuve en esa situación varias veces. Eh... Yo tengo mucho la costumbre de, mientras voy yendo al trabajo, voy pedaleando, lo que sea, voy haciendo las compras, estoy haciendo cosas. Claro. Y si estoy cocinando es peor. Si cocinando, <risa> empiezo a notar en una hojita, en cualquier momento le, le, le dibujo la cara al perro. <risa> eh, sí, surgió de, de esta... ¿Y, ¿Y cuál fue el paso que, que diste para decir, quiero streamearla? Eso fue porque justo mientras estaba allá, eh, se hicieron las dos sesiones de cierre de Anuren y Vampiro La despedida de Seba, de, de Max, sí, sí. De ese personaje eh, Y yo siempre estoy muy al... Eh, viéndolo casi en vivo, si, si es que puedo, casi siempre eh, las tuve que ver cuando volví claro. medio tarde, Fui medio tarde había pasado una semana y yo ya tenía como todo y creo que fue la de, la primera que vi fue la de Null, y esa me gustó muchísimo estaba encantado con cómo iban las cosas pero cuando termina la de Lordi honestamente fue muchísimo la sensación que tenía en el cuerpo la, la alegría esa vibración hermosa que se estaba transmitiendo entre todos eh, y fue ahí, honestamente, fue ahí, termina, estaba terminando el stream de Lordi. Eh, estaba pasando lo que estaba pasando. Tampoco voy a hacer spoiler de esto. Eh, <ríe> para mi hermana que la está viendo. Eh, y mientras estaba pasando todo eso, me decía. Fue así. Y vino un coso de me responde el último. Empecé a hacer las preguntas en el chat, que ya era muy obvio. Lu me estaba directamente. <ríe> El día siguiente me preguntas directamente. Yo todavía no, no, había, no te iba a mandar mensaje a vos porque iba a dejar un día más. Me mandaste mensaje vos. Eh, te cuento. Esto quiero. Me acuerdo cuando eh, Lu me comentó algo de eso. Eh, porque lo que había pasado era que, claro, vos habías preguntado en el chat. Y la primera idea que tuvimos nosotros cuando vos preguntaste esto es: tal vez quiere. Eh, la pregunta de Adria fue: ¿Qué hay que hacer para streamear en el canal? Algo así fue. Eh, y sí, el acompañado de. Era un amigo. Claro. Entonces, <risa> entonces yo, así, muy, muy inocente, dije: Ah, capaz que conoce a alguien que quiere hacerlo, pero no se anima a preguntarnos. Y como él tiene, tiene más contacto con nosotros, lo preguntó a Adria. Pero después yo me quedé un poco maquinando: decía, Ay, pará. ¿Eh, pará? Y charlamos entre. Adria no querrá dirigir en el canal. Y, y, y fue eso, entonces te escribí Y efectivamente Que, que se te ocurrió hacerlo eh, Que la primera reacción que tuvimos todos Cuando vos dijiste que sí, fue Wow, vamos, sí, recopado ¿Qué va a hacer ¿Qué no va a hacer eh, Siempre, siempre eh, Contentos de que se sume gente al equipo con, con, eh, Sobre todo que a, a vos que te conocemos Hace tanto tiempo eh, Entonces Cuando nos hiciste la pregunta ¿Qué fue lo primero que se te vino a la cabeza Cuando ya tenías el sí para streamear? Eh... Es eso eh... <risa> Buen <risa> rato <risa> ¿Y ahora qué hago? Y, sí, sí, <risa> y, de, me convertí en Maradona por un rato <risa> eh, Honestamente de la campaña ya no había Mucho porque realmente la tengo Muy escrita eh, Detallado, soy medio O medio obse y con esto fui más obse Todavía eh, creo que lo siguiente me habías dicho que busque... Me tome, eh, venía el mes de vacaciones. Claro. Me lo tome y después hablábamos de las cosas, pero que vaya pensando jugadores. Lo primero que dije realmente fue... No hay, no estoy a altura del orden. Y no estoy a altura del león. <risa> que tengo que ponerme las pilas. Y que fue... Todo enero masteré, miércoles y domingo, en la taberna, en Discord. El one shot de ratas en las paredes jugó Nutria, Que jugó Agus. Si eh... Agus me recuerda a eso, de que jugó como Sí, sí, sí, sí. sí. Eh, un montón de, creo que fueron 20 personas, algo por estilo, mínimo. Eh, un grupo de amigos me mandó mensaje entero para jugar y con ellos fueron dos días seguidos. Ah, bien, sí, sí, no. te pusiste me a entrenar. Sí, sí, sí, re, re, re contra. Eh, me ha escrito muchos one shot de Ratas en las paredes, de Call of Cthulhu y modificados para Ratas en las paredes. Es difícil. Eh, entonces, sí, lo primero creo que fue: me tengo que poner las pilas. Eh, un montón de, de cosas. Eh, y, y seguir como pensando después. Y de ahí. Pero cuando febrero ya firmamos mediante las cosas y yo ya estaba con, con casi todos los jugadores conseguidos la primera en decir que sí fue Sabri ¿Ah? Sí, Sabri eh, eh, lo estaba hablando con, con Cultista, que es otro moderador eh, es que tal vez con la persona con la que más hablo jugamos hace como... en Discord llevo con él con una campaña de hace dos años es una locura llegar a tanto con gente que no conocé físicamente, pero sé toda la vida de ellos directamente. Sí, ya son amigos. Y se lo... Así que eh, estaba hablando con él y llega Sabi. Y yo estaba disfrutándole porque él era mi primera opción. Pero sabía que los días de semana se le complicaba y se acababa de mudar. Entonces. Segunda opción era eh, otro chico también, y tercera estaba Sabri y, eh, y Nutria. Eh, entonces, ahí se lo dije a Sabri, me dijo que sí, eh, después fui a, con Nutria, es como dimos más vueltas porque tenía que ver con la universidad obviamente. Estaba como, no sé cuándo rindo, tengo que esperar a tal fecha. Además estaba difícil el día Me imagino Porque no había mucha capacidad para. El... Tenía dos días Lunes o martes claro. eh, La taberna también Y luno Y Sabri me dijo eh, Martes Así ya obedeciendo eh, Y un día que Un sábado eh, A ver Teníamos que tener campaña Pero uno de los chicos Se quedó dormido las 3 de la tarde Estuve ahí, estuve, necesito ¿No iba a jugarlo sí. <risa> eh, Era feriado largo, no me acuerdo Creo que era feriado largo, recién se había mudado eh, Un eh, apareció, a las 6 horas Nos mandó, uh, estaba durmiendo Y digo, bueno Vamos a jugar un one shot de fiasco Siempre que hay que relajar Fiasco, te lo recomiendo Sí, sí Y tiro en Discord, bueno, ¿quién se quiere sumar a, a jugar Fiasco? Por, y me manda mensaje Faust. Yo con Faust había jugado a idea hace un tiempo. Cuando empezamos a jugar, eh, Ale, que recién lo vi en el chat, y, y yo nos quedamos como medio separados. Fiasco, viste que son como escenas. Eh, yo me quedé encerrado en un búnker con Ale y Justo eh, y Sabri se fueron a robar. De todos los días. Eh, me gustó mucho la sinergia entre ellos dos. Entonces, termina esto, despido a Ale y vuelvo a llamar a Fauto. <risa> Negro, tengo que preguntarte una cosa, perdón si no That... bueno, me dijo, déjame que lo veo. Necesito un par de semanas, dos días después me dice que sí. Bien. <risa> yeah. Directamente entonces. ¿En qué mes fue todo esto más o menos cuando tenés los tres confirmados? Eh, pff, abril. Abril, hace poco. Sí, sí, sí, sí. Eh, eh, Porque... Mm, sí, eh, empezando abril. Eh, y sí, por ahí. Que yo... En mi cabeza siempre vi yendo para adelante era como no, bueno, empieza marzo y ya tiene que estar todo. Claro, claro, sí, sí, sí. Eh, yo tenía todo. Pero... <risa> ya estaba listo. Ah, listo. Hay que salir a la cancha nomás. Sí, sí, sí, sí. Y, y lo tuve que de, de, de esperar porque era lógico. Yo estaba cebadísimo, ex excitadísimo con cómo iba creando las cosas, con cada vez algo nuevo. Y no había que esperar porque. La, la gente no, ni a sus horarios y yo estaba llevado con los míos <risa> el último que nos faltaba era NU NU se le había trazado la, la entrega de clases y eh, me dijo que sí fue ya estamos, ya estamos. bien, bien. Estamos. entonces para, para abril más o menos ya se confirman los jugadores pero viste que eh, nosotros también trabajamos Lento en lo que es la producción del canal por una cuestión de que queremos que salga bien. ¿Cómo fue? Eh, hasta, hasta ahora, si ya tenés la partida armada, tenés los jugadores armados. ¿Cómo fue eh, para vos el proceso de eh, el overlay, la música, todo lo que conlleva, digamos, lo que es ajeno a eh, los jugadores y, y la partida que necesita el stream igual? soy un queso con todo lo que tiene que ver con tecnología eh, Durante un año De Discord masteré, Me usando Paint Está bien Perfectamente. Eh, <risa> Hacía un mapa o robaba un mapa De Donde lo consiguiera El combate iba moviendo, cortando y pegando Los la... no, personajes Está bien Porque no, no, no, me, no, no me costaba adaptarme A la... A la... La virtualidad. Eh, algunos me ayudaron mucho a aprender, entre ellos principalmente creo que Waze, eh, Vaquero, que son gente de Discord principalmente, eh, Harry. Eh, me ayudaron porque yo también me estaba dando cuenta que había un límite en esto del Pine. Y sí. cuando, cuando jugamos carne fresca y e hice todo un mapa improvisado en el momento y. Era mover 20 conitos, 20 cuadraditos. Claro. Entonces, no tenía ni idea de cómo hacer un overlay. Me acuerdo que la primera cosa que me dijiste, me dijiste: eh, ¿Qué te gustaría en el overlay? Eh, ratas. <risa> sí, me acuerdo. <risa> ratas, y, y, y, y creo que me dijiste, o lo dijo, ah, y paredes. No, no, paredes no. <risa> <risa> <risa> Va a ser. Eh, yo tenía la idea, así que dije: no, no, esto tiene que tener. Agua, Ratas y Agua... <risa> <risa> Ni idea. Y Cris, Cris Tecas, eh, Tuvimos una reunión con él y vino con a decirnos ideas y mostrarnos cosas y... Eh, mostrarnos mucho y estuvimos como tres horas en, en una charla con los jugadores. Eh, y él discutiendo del overlay y iba diciendo cosas. Yo lo único que tenía como idea en ese momento era que sea en blanco y negro. Eh, necesitaba lo que. coso, un cuadradito para poner yo las imágenes. Eh, eh, que era como mi forma de ir pegando cosas por encima y, y tener mi propia visual de, de las situaciones. Pero eh, fue todo y sí, y encantarme y. Aprender las ideas que tenían ellos, encajar los jugadores, los chicos, siempre fueron mejores que la mía, porque visualmente lo mío era un desastre. podía <risa> haber eh, una rata en medio de la pantalla y para mí estaba bien. Pero no, ellos eh, tuvieron muy buenas ideas. Eh, principalmente Fausto, muy, muy, muy inteligente para razonar las cosas. Y entre él y Cristian y Cristeca, fue que están cerrando todo. Perdón. Una gatita nueva en casa. ¿Ses? Y energía de tres meses. <ríe> y trajo el sonajero a la pieza, así me tuve que mutear. <ríe> Se lo cabe sí, sí, sí, Entonces. Eh... Eh, llega Chris, tú vienes a esta llamada. Quedaron conformes. Eh, yo ya sé que sí, digamos, pero. Eh, Les gustó el proceso. Cómo se crean los overlays, se entendió más ahora qué es lo que se necesita, cómo fue. Sí, yo no, no tenía ni idea. También era pegar un acoso y todo, todo era <risa> con las cosas. O sea, eh, hay un par, yo creo imágenes muchas veces o cuando hago memes para Discord, todo con Pine. Es recortar con el logotipo viejo de Paint, pegarlo arriba, eh, agarrar el lapicito y pintar una cosa que no me gustó. <risa> claro. Eh, y viene Chris y me abre Photoshop. No, sí que tiene 25 mil botones. Yo todavía lo veo y me asusto. <risa> y hay una parte arriba que la, la pone en gris. Y es como, ¡guau! Lo único que Entonces, sé de Photoshop es que hay una, una herramienta que se llama varita mágica. Y solo sé que se llama varita mágica. <risa> Porque tiene mágica en el nombre, digamos, <risa> eh, No, no, la verdad que... La primera imagen que nos mandó para que entendamos esto es lo que, estoy, lo que quiero, esto es lo que estamos creando, era una locura, yo no, lo, yo no lo imaginaba, era increíble, me, me encantaba. Yeah. Me encantaba, no, estaba como todo lo que me, me gustaba. Cuando me mostró el logo eh, del nombre, contentísimo, estaba por saltar en una pata, ¿no? Se viene clavo Sí, me mató el... Eh, a los jugadores le había dicho un nombre Claro Era Sangre congelada, algo por el estilo Porque no quería decirles el nombre Claro eh, yo con A Cristian, a Cristian lo mandé eh, y cuando aparece y lo pego en el coso No, no, no, no, no lo pegué <risa> ya, Mándamelo a mí <risa> eh, Hay algunas cosas que trate de dejarme eh, ese, Que lo fueran De a poquito Bueno, entonces ahora como me venís tenés La campaña Los jugadores Y el overlay he hecho ya eh, ¿Por qué ratas en las paredes? Eh, mi sistema favorito es Call of Cthulhu. Call uh pero Call of Cthulhu es un sistema que se está quedando anticuado. Todo el avance que han tenido los sistemas para facilitarnos las cosas de ID de, ha disminuido un montón la complejidad, la, el cálculo que tenés que hacer, erradicó la SEA antigua. Eh, pero también tiene como cositas que te lo va facilitando. Cthulhu cada vez parece se complejiza más eh, Ratas, honestamente Fue un sistema que utilicé para jugar con amigos Que querían un guancho de terror Pero no querían aprenderse Cthulhu Ratas, perfecto ¿Qué mató que tiene ratas? Es totalmente narrativo Podés hacer las tiradas El, el DM no tira muy raro que tires, eh, salvo que quieras asustar a los jugadores, a así como que mover los dados y nunca los soltás. Eh, entonces era de ratas, me parecía que encajaba perfecto con la idea que yo tenía, con cómo iban a poder las cosas, porque, además todo, Call of Cthulhu es muy de investigadores. Y acá tenía, en mi idea, profesionales, pero no tanto gente que estuviera investigando. Tengo una, una médica que sigue ahí en Carlos of Cthulhu. Eh, pero eh, me encajaba diez veces mejor eh, y además de todo cuando empecé a pensar en eh, qué aportar yo mira, los tres sistemas lares eh, el rol está la aventura de fantasía vampiros y su juego maquiavélico de política, corrupción y aventura faltaba el terror dos películas no soy muy fanático porque me asustó fácil pero rolearlo me encanta eh, ver partidas de esto es lo que más también disfruto y me parecía que era algo que se podía aportar que quería mató eh... no, no había habido más que eh, los dos one shot que hizo Chris claro mató el nombre del barco es, y eh, esto los jugadores lo saben, así que no, no tengo por qué contar, no tengo por qué evitarlo, es un homenaje a él. Ah. Cuando nos da una mano y todo, yo, yo estaba muy contento, yo estaba muy contento, entonces estamos buscando nombre para el barco. Ya teníamos de qué iba la expedición, ya sabíamos casi todo de nosotros, nos faltaba un nombre para el barco. Eh, y empecé a buscar, el primer nombre que se me vino fue el eh, Ort o algo por el estilo Que es el primer video de ustedes Es un orco El de Orcus Gracias Iba a ser ese Pero Muy obvio que era un orco Claro Sí, sí, sí Entonces empecé a buscar Y me vino Tenía eh, Visto hace poco El video De eh, Septiembre Que juegan ustedes con él Que él nos había dicho este es la interfaz El overlay que usé yo Sí, perfecto me dije y hey, si sí. esto en medio de Chris eh, y lo llamamos Susurros de Septiembre. Septiembre es la, la, lo que narró a, a vos, a Bachi y a, a Lu. Y Susurros del Lago es eh, eh, algo que te había narrado a vos y a otros chicos así, claro. mucho, mucho antes de esa aventura que termina. Que la de Susurros del Lago fue con Master Pifias y eh, Noviembre Nocturno. Mira, bien, qué lindo. El nombre sale de ahí. Qué hermoso. Eh, ya creo que eso era. Entonces, los jugadores. La campaña, jugadores. Overlay. Y sistema. ¿Cómo, cómo vivió? Eh, te, te pregunto el grupo, pero principalmente también vos, ¿no? ¿Cómo se vivió? Eh, los primeros, de, de eh, los primeros días antes de darle play al stream. Los primeros días antes de darle play. Porque vos antes habías dirigido en stream. No. Bien. Eh, el torneo. Claro. Pero estaba reocupado en el torneo. Mira. Y tenía 12.000 cosas en la cabeza y claro. no di la cara. Claro. Acá era otra cosa. ¿Cómo, cómo fue? ¿Te, ¿Te dio ansiedad? ¿Se te complicó? Te... ¿Qué pasó ahí? Eh... Antes, yo muy acostumbrado a, a, a no ponerme nervioso. Bien. Después lo puedo manejar bien. <risa> Pero siempre llega la última hora y es como el auto que iba despacito, aceleró y se chocó contra alguna manera. <risa> claro. Eh, y. Lo estaba. Llegar ese momento, sí, ahí sí me había puesto nervioso. En ningún momento estuvo nervioso realmente antes. Eh, sí había estado nervioso Sabri, que habíamos hablado de unas cosas, Faust estaba muy nervioso porque me dijo sí iba a querer cámara, yo claro. no, no los iba a obligar a tener cámara, por eso tenía mis cosas preparadas, que todavía no, no aparecieron, pero para darle más visuales eh, a todo esto. Eh, cuando iba llegando, sí, la sentí la, la, la sentí cuando fue como, voy a arrancar arranco <risa> eh, entonces me había creo que la única vez que tenía un libreto hecho todo, era de y voy a sacar un libro voy a hacer que voy a leerles un cuento vos y ahí arrancando eh, fue lo más difícil empezar del stream Eh, esa, ese lapso que estoy solo, arranco a, a, a narrar el mundo, porque cuando uno es, es narrador, es el que cuenta esta historia. De costumbre, el primer tramo es Tolo. Bueno, lo hablaba el otro día, vos agarras un libro de Tolkien, no, compare, no Tolkien está acá, los demás estamos rozando el piso. Eh, lo primero que hace Tolkien es te describe la comarca, el Señor de los Anillos, bien. Eso es todo del narrador. Bueno. Eh, hasta que aparece Gandalf Gandalf los, después se cruza con los, con los hobbits va como avanzando toda esta parte de describir el mundo que arranco explicando que estamos en un aeropuerto y quién está cruzando hasta que meto al personaje a Benjamín el personaje Nutria sentía un nerviosismo extra sentía como estaba trabadísimo las ideas no fluían yo, por, menos narro tengo como muchísimas cosas en la cabeza estas estaban como iban en carreta pero en la carreta sin ruedas <risa> con ruedas cuadradas iba el pobre güey empujando muriendo sí, sí. <risa> eh, esta parte esta parte sí fue fue dura pero cuando empecé a interactuar con ellos se fue todo a estar en mi casa eh, jugando con mis amigos mis conocidos y Disfrutando lo que estaba pasando como, como siempre Según los chicos fue parecido para ellos Nada más que ellos estaban como Mientras yo narraba estaban temblando eh, Y cuando empezás a jugar Se, se va relajando Es que eso, eso se notó ahí también Pachile. Se notó que eh, y, y de hecho Yo admito también, a mí me pasa un montón Me cuesta todavía empezar los streams en, en los primeros momentos Es difícil eh, después, cuando empieza, empieza la interacción entre todos y, y los demás aportan, se, se afloja y es más fácil. Eh, pero lo notamos nosotros, se notó desde afuera claramente que sí, eh, el principio era medio a, a, a tropezones, pero en el momento que empezaron a rolear, se terminó todo. Yo eh, también lo noté. Eh, día mató fue, es el fue no, no sé, pero creo que fue el que más tranquilo estuvo de todos nosotros. Y, él, eh, cuando él arrancó, eh, me relajó. Claro, directamente fue como un empujón para que me relaje directamente, porque eh, hizo, el hizo el primer chiste, suyo y ya, ya está. Claro, sí, fue, ya... se la fue a ir para adelante. <risa> eh... Antes de, de seguir en, el, en la página Vos viste el video después? ¿Cómo se sintió verte dirigir? Lo Te lo pregunto porque es lo más difícil para mí eh, verme diría. Porque yo, eh, este es un consejo que eh, le damos a todos los DMs que. Ahora en este caso. Eh, que si tenés la posibilidad de grabarte y verte. está bueno porque vos sabés. Cuando vos estás describiendo algo, haciendo lo que sea. Vos sos la única persona que sabe lo que estabas pensando en ese momento. Eh, y sos tú Mejor y peor crítico. ¿Qué, ¿Cómo se sintió? ¿Qué tal estuvo eso? Eh, ¿Verdad? Me, eh, fue rarísimo. <risa> eh, me había una vez escuchado. Gracias por el rey, tomate 20. Ahí está. había una vez escuchado, porque habíamos grabado una partida para un chico que habíamos empezado a grabar y después creo que no la vio, no me acuerdo. Pero, para meterme en clima la había escuchado. Fue re, re loco escucharme aquella vez, hace más de un año casi. Eh, me acuerdo de cosas que yo decía que, que no hacía, que era usarme para hablar. Dejar un tiempo enorme de espera, que me lo reprochan siempre, porque después me, cuando me interrumpen me enojo. Eh, y la cosa es... Pareció que terminaste hace media hora Bueno, no, estaba hablando bueno. <risa> me Por primera vez Aquella vez dije, entré, dije tener razón que callo y, y, y esta vez eh, Muchas cosas que yo sé que hago Que es hablar excesivo con las manos Que me las cruzo por delante de la cara Que me toco Que estiro el, el... Muchos gestos fue también loco y eh, me acuerdo lo primero que me llama la atención es que porque estaba muy nervioso estaba exagerando muchísimo más a s a s hablo muy con hablo usando mucho la s pero cuando me escuché aquella vez era como wow ¿qué estoy hablando así <risa> después eh, se va eso y se nota que fue como la presentación que estaba eh, Temblando <risa> Claro, claro eh, Pero sí eh, Fue Me robé loco verme eh, Un montón de cosas Y si es verdad Es muy cierto de que te vas dando cuenta De cómo vacilando las cosas eh, Hay una parte de la aventura Que yo ya seguí quería llegar a ese punto eh, Veo cómo la estoy construyendo No sé estaba viendo a mí, veo cómo estoy construyendo las cosas mientras estoy como pensando. Y es como diciendo: Mirá la cara de tonto que hago cuando estoy narrando eso. <risa> Ese. Por el peor crítico. Sí, sí, sí, sí. sí. Eh... Y Pero bueno, fue muy loco. ¿Vos considerás que te sirvió para seguir dirigiendo? Verte a vos dirigir así no solo a exponerte en el stream, porque cambia mucho a la hora de dirigir cuando vos este, algo muy privado, en un Discord privado de este Discord eh, a, a hacer algo público en el cual te expones hay gente afuera, ahí está el productor y después además te ves en video ¿A ti que te sirvió? Eh, yo creo que sí eh, Nunca había seguido el consejo de que se graben cuando narran después de escucharse es muy bueno eh, ale que, que como dije recién estaba en el chat faust eh, me lo había aconsejado un montón de veces nunca le había dado instancia pero tiene muchas razones muy bueno para eh, darte cuenta y perfeccionar en esto si vos querés perfeccionarte a ver claro, claro. Muy sencillo si vos lo haces para divertirte morirte de risa un rato y no pasa nada bien yo soy medio obsesivo eh, en Perfeccionar, perfeccionar. Sí. Eh, sí, yo siento que me sirvió mucho. Eh, ¿Te costó que... verte? Gracias, si Panza. Sí, sí gracias. Eh, no. ¿Ah? Para nada. Para nada, en el momento en que me mandaste, por así decirlo, el, el crudo para que lo vea, pum, play. Que tenía esa necesidad de darme cuenta que había que mejorar. Claro, claro, claro. O sea, mira, eh, entre esas cosas está. Lo primero que noté la cámara, yo me había encaprichado en poner este. rompecabezas. Con... Es una una hora antes. Eh. el rompecabezas. <risas> una hora antes del stream. Perdón. Gracias por el rey, por el eh, eh, Qué era Sí, una hora antes. Eh, ponerlo. Mientras. Antes de empezar el stream, mientras estaba pensando en unas últimas cosas, iba corrigiendo cómo pensaba que me verían en, en la cámara. eso fue una de las primeras cosas que cambié. Me alejé de la cámara, la levanté, eh, le puse cosas abajo a la, la nota. No, nada más. <risa> eh, y sí, me re gustó. Me dijeron mucho que es como... Peligroso, que los actores no lo hacen, que no se ven y todas esas cosas, Yo dije me importa muy poco. Está bien, está bien. Cada uno tiene su estilo. Eh, a mí me gusta cuando aparecen en cámara, igual es decisión de cada uno. Sí, sí. Bueno, ahora sí, volviendo a la aventura. Yo sé que, y ya nos contaste, que la aventura la. o sea. La primera la primer sesión de ustedes, si no me equivoco, fue el martes 3 Exacto. de eh, mayo. Y por como nos venís contando la línea temporal, vos la aventura la tenés completa desde diciembre. Más o menos. Sí, sí, Entonces... Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Cuando fuiste... Enero como mucho. Claro, enero, digamos unos cuatro meses, sí. como para redondear. Bien. Vos tenés toda la aventura escrita y completa desde enero, ¿no? Ahora, cuando fueron a jugar en stream. En un porcentaje así que, que, que vos le calcules. De todo eso que vos preparaste. ¿Cuánto se jugó? Oh, otro rey. Gracias, Natana de J. Eh. Qué grande. De sí, todo lo que preparé. Claro. Yo siempre aconsejo que se sobrepreparen, digamos. Vos ya estaba, digamos. Vos tenés, tenés todo escrito. Eh. Yo tengo la idea de toda la campaña, toda la estructura, todo. Se <coughs> haya pensado. Eh, y esa sesión yo tenía parado el doble. Claro. Exactamente. Donde termina la sesión de a mí y pasa la pausa. Claro. <risas> claro. Mi cabeza. La segunda parte era más larga. Claro. Que yo pensé con la presentación de los personajes, todo eso, que no pasa por el. por el DM dentro de todo me los inserta y eh, después ellos se agregan. Yo pensé que eso me iba a tomar tiempo. Segunda parte, la... van a tener que esperar. <ríe> la preparé tal vez más, eh, pero eh, es una sobre preparación excesiva. Esa sesión, esa sesión que yo en mi cabeza tenía hasta el título. Claro, claro. Después eh, lo discutimos con los chicos, les dije cuál era mi idea... Quería jugar con un montón de cositas. Eh, como voy ir poniendo misteri misterios en bastantes cosas. O sea, muchos salieron. No me acordé al final de tirarlo. <risa> sí, sí, mucha preparación. Yo realmente había preparado para que ellos tengan la foto de toda la tripulación del barco. Son 20 y... y pico de personas. Tenía la foto de todos. Muchas fotos tienen... Mucha referencia, lo que hay por detrás eh, Mucha foto el, o sea, Específica Y hay imágenes que hasta edité en, Realmente en Paint Haciendo cosas específicas para eh, Lo que va a venir Está bien eh, O sea que hay mucha información en las imágenes Sí, exacto ¿Todo eh, bien? Perdón. Sí, sí, me estás un segundo eh, Sí, sí, había Eh en las imágenes que vienen <risa> Claro, claro Las que no se presentaron Porque las no hubo tiempo que no se presentaron <risa> Hay un montón de referencias eh, A lo que me inspiré O en lo que robé Que traté de ser muy fiel Lo que en de no importa Que bueno En fantasía no, puedes, no importa que seas realista mejor, no, O mejor dicho No seas realista porque eh, me vuelve ocurrido Claro Vampiro puede ser realista, pero sigue habiendo vampiros. Claro. Acá puedo ser realista y agregar cosas que perturben. Como una buena película de terror a veces tiene esas cosas. Sí, sí, sí, sí. De repente se rompe el realismo y se va a algo más fantasioso, sea como sea. Claro. Acá luego hizo claro. una pregunta para vos. ¿Quiere mm -hmm. adaptar una campaña de Tublo Blue séptima edición a rates en las paredes? ¿Es algún consejo? Mejor. Que lo haya hecho ahora porque me preguntó a mí y eh, no le respondí. Una campaña. Claro. Eh, Ratas es mucho más cinematográfico. Eso es hermoso. Tulu a veces es más esquemático, entonces complica un poco más. Es mucho tiempo a veces con las tiradas. Sí. Entonces, eh, de costumbre, no sé, si sí? Eh, ¿Cuál campaña es? Y lo no. decís No No, es una aventura que creó ella Ah Agregale, agregale cosas Que te suenen maravillosas. Que para mí el, los sistemas son muy parecidos eh, er, Saca Simplifica el hecho de sacar tiradas Claro Es menos tiradas las interacciones de los personajes Dependen de ellos Acá no vas a tirar encanto No vas a tirar engañar no vas a... Va a depender de que ellos Te engañen a vos Así que hay más libertad para los jugadores Tulu tiene esto de eh, Engañar, tiro coso, eh, Tiro crédito Es rara eh, Tiro crédito, sí Wow, ¿hace cuánto no escucho esta frase? <risas> Para mí lo que tiene ratas es que vos podés hacerlo más Cinematográfico todo todo parezca algo terrorífico No te obliga a que pierdan cordura claro. Podés tenerlos más tiempo asustándose Claro, claro. Que todo, que todo eh, Se cruza un gato y los asusta Catulo eso podría ser que en cordura están nerviosos, ¿no? Acá, bueno, te simplifica eh, Entonces, simplifica mucho las tiradas, entonces tiene que estar más preparado. Ahí está. Y... Yo creo que la convenciste. ¿eh? <risa> creo que se va a pasar rata es la pan Bueno, perdón. Eh, a mí me encanta Cthulhu. Yo... Sí, sí. Obvio. Siempre lo digo. Pero tampoco a mí Volviendo al stream. Bien. Al stream. Imagino que nunca jugaron con un productor en la partida. Con alguien que les diga vamos bueno, pausa. Que ponía la música por separado. ¿Cómo se sintió eso? Pues yo estaba de este lado, hice lo mejor que pude, pero acompañó la música, eh, molestaba el vamos a la pausa, volvemos de la pausa. ¿Qué tal estuvo eh, eso? Es muy loco fue muy loco eh, cuando la música empezó a sonar me, me preparó a mí en cierta parte eh, pero otra música la primera música ni la escuché claro entonces lo anuncio primer <risas> cambio de música no no no cuando arranca la aventura y yo arranco a narrar hay un cambio de música sí. ni lo noté lo tuvieron que decir de eh, no voy a decirme estaba cambiando el sonido porque lo hizo muy bien Bien, yo no fui, así que... <risas> eh... Y... Eso es una facilidad, porque soy un desastre poniendo la música. Y... Entonces, eso fue muy loco. Me asusté mucho cuando me dijiste una hora de juego. está metidísimo y escucho una hora de juego y... Perdón. casi alto. No, no, estuvo, estuvo, estuvo bien porque me, me sirvió, pero no me lo esperaba. Creo que estaba muy cebado en con... eh... eh... el momento en que estaban justo escribiendo cómo es... pasaba algo. Claro. Y estaba contestándoles a ellos. Entonces, sí. Cuando vos narrás solo, estás en tu mundo, bien. Pero cuando vos le contestás, tenés que estar tres veces más atento. Claro. En medio de eso escucho un. Una hora de juego Y a mí no me tienen que contestar encima Claro Seguro <risa> Seguro Seguro no, no revisé Porque no sé el momento exacto Seguro hice así <risa> Claro eh, Porque después en un momento Me preguntaste algo por el chat Que te leyera Y Sentí con la cabeza Y ese sé que lo hice Porque después lo vi <risa> Yo no lo noté <risa> Sí, sí, sí porque, loco. Increíble. Eh, el chat a, a, al stream no le, no le presté atención porque se no puede, ¿no? Pensé que iba a estar temblando no quise hacerlo, eh, pensé que me iba a poner tres veces más nervioso. Eh, en un momento mínimes Había sacado el chat, ahí me acuerdo, pero había dejado la, la cama y todas esas cosas para asegurarme de eh, que se vean bien de que si pego una imagen quede bien pegada de, de, de, todo y todos esos detallecitos eh, recuerdo que vi la, la suscripción la de catulus me quedé wow. Verdad. <risa> es cierto que era <pero> esta parte. <risa> claro, vos bueno, pasaste a ser la, la cara del canal en ese momento. Bueno, entonces eh, ayudó sí. lo de Proctor. Eh. imagino que sí, se sintió mejor. raro. Eh, he tenido gente que a mis partidas. Que gente que ves por Discord me pregunta, che, ¿puedo expectear porque quiero aprender tal cosa? Y yo le digo, sí, no vas a aprender nada conmigo, pero venido igual. <risa> claro. Eh, Recuerdo un chico muy de ese años eh, que me lo pidió hace un montón y lo primero que le dije es ¿tu papá sabe? Claro, sí. yo ya, tengo 31, tipo de los 32. Tiene ¿13 años? Sí, sí, sí. Hay que ser responsable. Está bien que esté conmigo en un chat. No, recuerdo. Hay que ser responsable. Sobre todo en regla en el canal. Sí, entonces fue. Pues, eh, Papá sabe. Y sí, sí, bueno. Hablé con los jugadores y le dije. Eh, ¿Qué cosa? Igual No iba a pasar nada, pero.. Eh, pues, esa sí fue una vez que estuve un poquito más incómodo con, con sentir a alguien espectivo. Sí, tiene sentido una criatura. Sí, sí, sí. Tengo una hermana que. que llevamos 18 años de diferencia. Claro es una criatura también, entonces... Eh, me imaginaba a, a mi hermana en un, en un momento eh, hablando con un huevón claro, sí. de, de 30 y yo pensando en lo tengo que matar Claro! <risa> entonces... Eh, pero... verte a vos no fue tan, tan terrible no me imagino. Claro que una bien. vez entraste a Discord. Sí, no. Eso fue un error. yo narrando y todos los jugadores se quedaron callados. Sí, sí, No, eso fue un error. Era joven en mi en mi admin de Discord. Eh, nunca más lo hice eh, porque a mí además no me hablan en Discord. Así sí, sí. que bueno, volvamos. Termina el stream. Realmente cuando terminamos el stream, charlamos un instante Los chicos salió todo re bien Que se yo ¿Y cómo la pasaron les pregunto, todos me dijeron No, estuvo re bueno no, no, no. ¿Cómo fue, desde el momento que me fui ¿Cómo siguió esa charla? ¿O cómo fue después? Eh, eh, yo se, Vi que los chicos se conectaron a eh, Hablar por el costo Por Discord Yo les mandé, perdón, pero estoy a 200 <risa> Ya el cierre, cuando tengo que hacer los anuncios y toda esa parte, yo me sentía que estaba excitadísimo Estaba hablando de más claro. ¿Ok? Y, y, y me, me pensaba a mí mismo, bueno, aflojá, frená la máquina, frená la máquina No, no frenaba Y... Red, corta, cortaste vos Me quedé algún segundo el Discord, le dije, chicos, eh, gracias Yo, con toda esta idea de que... Todo viene porque yo... O, no, los empujé a esto en un momento. ¿eh? Era de, yo quiero hacer esto, sí... Y Ellos vinieron con toda la buena onda. Y quería agradecérselos, todos. Ellos están tan contentos como yo. Pero, verdad, me mató que tenía que comer, entre otras cosas. Eh, mi hermana subió a... a Saludarme, feliz mi hermana, estaba re contenta también. Eh, entonces es, me fui, la, la abracé, re poco afectuoso, un desastre. Un desastre porque no sabía expresarme. Claro, estaba. La abrazaba y no sabía qué decir, decía gracias. Creo que dije gracias 60 veces. Una piedra, más que estaba re contento con todo y, como digo, estaba insoportable. Table. Estaba dando vueltas en una silla Quería comer, pero mientras comía no podía parar de pensar en, y de hablar Claro Hablar era como... Y <risa> entonces... Eh, estás ahí, muy metido, muy disfrutando todo lo que ha pasado recién ¿Cómo fue después, cuando bajó todo? ¿Hablaste con el grupo? ¿Tuvieron una charla post o algo por el estilo? Eh, mandé mensaje a todos por privado, eh, hablamos mucho sobre cómo, lo, cómo estábamos, cuando nos pasaste el video lo hablé, eh, el sábado jugamos campaña con Sabri y con todo, todo el grupo y fue el primer tema que hablamos eh, que es lo que digo, de que ahí casi se me capa contar que, que el invitado <risa> sorpresa iba a ser yo <risa> que me habías pedido una imagen claro y, y yo empecé como tengo que buscar una imagen y no lo, lo, lo hacemos con... ¿y para qué? ¿Por, porque, porque, porque... puedo contar <risa> eh, pero sí, yo, estábamos contentísimos hablamos un montón y seguimos hablando eh, ayer eh, nos conectamos un rato tuvimos un montón de tiempo está muy muy tarde eh, me iba a quemar la tarta que tenía puesto en el horno así que ahí fue que corté pero... Pues, seguíamos cebadísimos y yo todavía estoy como muy contento eh, Sí, sí, fue, fue loco. Te sumo una adrenalina que no, no tenés en una partida normal. No, ¿viste? Por lo menos... Yo supongo que alguien que empieza a masterear un nuevo... Eh, y la tiene, pero... Uh, no me pasa de arrancar una sesión normal... ...temblando. Uh, no, Tal vez no temblando, pero ansioso esperándola. Me pasa si tiene un combate final seguido conocer un grupo nuevo tiene su coso pero ya tampoco yo, yo tenía mucho por Discord claro eh, eh, el año de la cuarentena eh, llegué a estar mastereando cuatro mesas semana banda un eh, montón y entonces conocí mucha gente y esa cosa de una nueva campaña con ansiedad está las ganas pero ya no estaba Ese nerviosismo y acá volvió siguió Qué y así, lindo. Es, es, había una eh, fuerza enorme es bueno que es un gato <risa> bien y ahora eh, termina el stream súper excitado súper exaltado eh, te soportaron en tu casa está todo bien digamos ya no. Están acostumbrados ah, okay, <risa> eh... Acá, cuando yo narro, los animales se encierran en la pieza <risa> El perro entra, uh... se aíslan Y ya, ya están acostumbrados ¿eh? claro, sí. ¿Ven, que, ven que pongo la PC en una forma y traigo el, los auriculares el, el, sí, sí. El... Uy, no, no Están todos fue. en la puerta yo... <risa> Sacame de acá <dice. risa> Bueno ...charlaste con los chicos, están todos muy contentos, eso me encanta, después me encantaría poder charlar más... A con ellos, a ver cómo la pasaron, cómo sintieron todo el proceso también... ...hoy, perdón, ayer martes, lo publico el video... ...¿cómo lo recibiste? ¿Qué tal estuvo ahí que ya, saber que la gente lo puede ver hasta que todo lo que dure el canal, digamos? ...porque hay algo que pasa... Y esto te lo digo yo Es que Esa es la primera sesión El video está ahí Cuando estén en la sesión Que se yo 27 Vos vas a poder ir a ver Tu primera sesión de nuevo Y es un sentimiento diferente Que <risa> cambia mucho Como Como te sentís ahora Digamos Que ya está ahí Puesto para la posteridad Ya está, ya está. Ahí está ahora, ahora no hay nada que hacer Ya está escrito en piedra lo, lo primero que me volvió loco fue no Lo había visto sin eh, La imagen de presentación Claro Me ha dicho el título eh, Y no lo había visto Verlo, eso fue re loco Caer Para Volver a ponerme la partida eh, Porque sí Porque no la vi me todo Porque estaba haciendo otras cosas Pero la puse eh, así, En el momento eh, Igual hoy publicó ayer y hoy fue un día muy largo, y no estuve muy atento. Pero me acuerdo de hablarlo con, con Faust, que fue como el, el único, el último que se quedó ayer, porque nos quedamos casi hasta que lo estrenaron. <risa> no, no, después de es que lo estrenaron. Claro. Y me dice... Bueno, seguramente voy a entrar cada 10 minutos a ver los comentarios. Ya, tampoco comentan tanto. <risa> Para tratar de relajarlo a él y a mí. Claro, claro. <risa> Me acuerdo de a revisar un primer video de no me acuerdo qué. Decirle, mira este tiene 6 comentarios, no, no era tanto. Y busco el siguiente, este tiene 20. Ok, Entonces, bastante. Sí, sí, sí, Entonces, sí. Ok, 6 comentarios de costumbre son. Puel que dice la hora. Claro. Eh, bachi que le contesta. Yo que <risa> pongo una tontería. Bachi que me contesta, ya hay eh, Bastante. No sé si es Bachi la que contesta ahora que lo pienso Bachi o yo sí. Igual, eh, con los comentarios, eh, en la, sobre todo las partidas, hay que esperar porque son videos largos, son horas. Eh, pero van a llegar, van a llegar, seguro. Hay que ser pacientes. Eh, bien, ahora que ya venimos recorriendo esta línea temporal, lo que queda preguntar es el futuro. ¿Cómo estás preparándote para el martes que viene? ¿Cómo, ¿Cómo ves sí. el grupo para el martes que viene? ¿Tienen las mismas ganas? ¿Cambió algo? Contanos Los vi ayer y yo creo que están igual que yo, como <risa> con más ganas todavía Estoy como más, más cosas y... Eh, tengo que, que preparar la partida de los sábados, que es con amigos <risa> Preparo una cosa para una y estoy pensando en la del stream Porque mi cabeza está en esto y es... <coughs> hay dos semanas Claro. <ríe> eh, y y además todo como dije Está casi todo preparado eh, Hay muchísimo preparado Pero empezaron a venir ideas nuevas y, y es cuando decís Yo calculé esto para cierta cantidad de, de sesiones Honestamente porque iba a ser como mi prueba Todo a ver si no me pongo delante de una cámara no me largo a llorar <risa> eh, preparándolo, tenía cierta cantidad de sesiones. Y ya Una... hay una de más. Claro, no, no, eso. No lo sabemos. ¿Hay un, a ver, una de más porque yo, yo ya planifiqué más. Eh, ¿Y el grupo? ¿Cómo está para la próxima? No lo, lo veo muy bien, tenemos... Eh, estuvimos revisando calendario. De acá dos semanas, porque los chicos y los exámenes, y yo y todas mis cosas. llegamos a julio con Nutia, revisando el calendario. Son dos meses, eh, y era como, este día tal vez no es julio. 15 de julio, ponele. Nutia diciéndome, este día tal vez se me complica con algo, me con, con B. Y yo era, bueno, eh, yo lo soluciono. <risa> algo vamos a hacer. <risa> <risa> algo vamos a hacer. O sea que Yo hay les... muchas, muchas ganas muchas. Sí, sí, sí. Lo, lo más lindo <risa> Pau me, me pidió una pregunta ¿Qué consejo le daría para una sesión en la playa? Yo creo que lo mejor que puede pasar En una sesión en la playa Es que poderes personajes se encuentren Con algún enemigo No hace falta que sea el villano de la, O final Pero que se encuentren con algún enemigo Y eh, tengan un contacto eh, o sea, que lo conozcan desde un punto de vista que nunca se lo hubieran imaginado. En la playa, por ejemplo, calzando. Eh, como para darle ese, ese. para mostrarlo más, más humano, entre Al enemigo. Creo que sirve eso. Eh... No va a pasar, Pau. <ríe> no va a pasar. Es jugador mío del sábado. Claro, ahí lo oí. El Especial 70 quedaron en la playa y no sé por qué hay como una vuelta de tuercas que... Eh, especial playa o sesión de playa. Ah, bueno, sí. Bueno, a mí también me dicen pero... lo mismo. Especial de la playa. No sé sea, qué es. Eh, el especial, especial de la sale, playa en, en, el... en los animes es cuando los personajes no hacen nada de la historia y simplemente van a la playa a descansar, relajándose. Y todo lo que hacen en ese capítulo es tipo jugar al vole y comer zanquía. Oh, o son chistes en todo. Rara vez hay una complicación en la playa. como ah, para ese, distenderse. Es el capítulo de Dragon Ball donde aprenden a manejar. Eh, claro. Pero en la playa. Claro. <risa> eh. Yo qué sé, le estaba preguntando qué hacemos. Festejamos los 70, festejamos los 80, festejamos los 100 ya directamente. Claro. Y terminó la sesión en la playa. Y es como, bueno, me quiero ir a dormir. <risa> ¿Van a quedarse acá en esta playa? Sí, sí Y dije, bueno está. Veo, ni fico sesión de playa Y eso Lo yeah. mismo Como master vas creando cosas Tenés todo por detrás Y en una sesión te cambian todos los papeles Y se agregan sesiones Bachi rompe el barco entero Bachi sí, no, eh, Lul rompe Luz. El barco Bachi suele arreglarlo entero. también sí. Eh... Y esas cosas van pasando. Entonces me pasó esto con ratas. Se agregó cosas que no tenía. Y yo agregué ahora más. <risa> <risa> eh, mira volviendo un poco. Esto tal vez es muy temprano para preguntártelo. Porque es una excepción. Pero algo que yo noté que me pasó a mí. Y después lo charlé con Lordi. Es que dirigir en stream nos cambió. La forma de dirigir fuera de stream también. ¿Por ahí a vos no te pasó? O, o tal vez todavía no Todavía no te pasó eh, Pero yo siento que hubo un cambio grande En mi forma de dirigir Y Lordi, con Lordi compartimos ¿Vos sentís algo así? Yo creo que el primer cambio que sentí Es cuando empecé a ver mucho rol Consumo mucho rol Mucho podcast de rol sí. creo, Tal vez eh, Tal vez estoy en, Viendo cinco campañas no, no veo series eh, Claro Salvo que me obliguen. <risa> eh, o que me lle... hay muchas series buenas y no, no llego a verlas todas. Pero mientras estoy cocinando, mientras estoy lavando los platos, mientras estoy... ...hueviando, lo que sea, eh, veo escucho eh, por lo menos. Y eso me cambió muchísimo, primero. Y la preparación que tuve para el stream... No la había tenido nunca para nada pero para nada eh, eh, na. Tulu, una red de idea, una fresca, fiasco, bueno no se prepara pero un montón de sistemas, ninguno lo preparé así ahora que nada más estoy jugando los sábados como, como master eh, está preparadísimo porque se va asimiliando con esto si para el otro así esto también tiene que estar preparado así que hacer porque es una mejor forma de hacerlo ¿Ves? una sesión no puedo decir que me haya cambiado porque entre medio creo que narré algo que ya está muy muy preparado eh, campaña que narro los sábados la preparé en octubre claro <ríe> eh, eh, <ríe> pero creo que eso es lo primero que sentí la preparación es más notoria. ¿Lo sentiste? O sea, ¿hubo una responsabilidad mayor a la hora de preparar? Porque vos necesitabas prepararlo más O eh, fue que te dedicaste porque sí, nada más eh... ¿Tenía, ¿Tenía algún peso que sea en stream? Creo que sí Creo que le agregaba eso de... Eh, creo que, que lo dije Al principio los chicos no iban a estar con cámaras Iba a ser yo con cámaras y ellos sí, Entonces iba a preparar cosas para tenerlas visuales, que no sea eh, una persona hablándole de una cámara cuatro dibujitos, tres dibujitos eh, hijos estáticos, entonces mi cabeza era bueno para que esto sea más detallado y esté más correcto tiene que estar las imágenes preparándose con tantos detalles y si aparece tal cosa tiene que estar en la posibilidad de ser visible entonces sí, eso conllevó a que Por el stream tal vez haya una mejor preparación Está bien Porque Bueno que lo valía. Antes de irnos a la última pregunta chat, eh, Si quiere hacer alguna pregunta Para Adria sobre la sobre La preparación Pero mi pregunta ahora Es la siguiente Adria ¿Recomendarías Dirigir un stream? Eh si tienen ganas, si se sienten preparados y primero siempre recomendaría bien Hermoso masteriar es muy bueno hacerlo. Pueden sean jugadores, porque es otra cosa que te modifica mucho como, como narrador. Verlo desde el otro punto. Me parece que lo hace muy lindo. Gravense porque les va a dar una y se van a, a dar cuenta de detalles que tal vez no estaban teniendo en cuenta si les pica ese bichito, además de todo compartirlo con gente de querer mostrar, este es mi hobby, este es lo que a mí me gusta eh, yo hago esto por placer, porque saca risas y, y me parece que nos va a hacer me va a hacer bien a mí, me va a traer una, algo lindo, distinto, va a ser algo que comparto Yeah, y hay que, hay que poder hacerlo ah, Ahora es, es fácil, antes yo supongo que tendrían que... Eh, en los 70 no, no creo que eh, Gilgax le sea fácil eh, mostrar su campaña, por más que es el creador de todo de ID. No, eh, tendría que escribir un libro, parece <risas> Exacto, ahora que se puede, sí, está muy bueno Hay mucha gente viéndolo yo, yo particularmente consumo mucho rol, un montón de lados, eh, un montón de, de géneros. Esto partía de fiasco, que son un quilombos siempre. Eh, si a alguien le, le pica esa curiosidad, que no lo desaproveche. Eh, tal vez si lo quiere, que entre un canal de Discord y asteríe para gente y deje que haya espectadores también es una forma de compartirlo, si tal vez no, no tenés lo, las capacidades bueno, si no estuviera la terna, yo no hubiera podido hacer esto en stream porque, porque el cerebro eh, si vos lo que querés hacer es, es compartir eh, tu, tu parte sí gente, hay muchas formas de hacerlo que estaba hablando recién, que es el chico de la playa, está mastereando en un una sociedad de fomento o algo por el estilo me pareció y es loquísimo. Genialidad. Eh... Pero sí es, es hermoso. Creo que cuando vaya avanzando con esto. Yo el torneo cuando lo mastería estaba contentísimo. Estaba compartiendo algo que también preparé mucho. Eh... los Overlay que había preparado Bachi me parecieron <risa> Me enloqueció esa parte y. Sí, eso fue. ...hay una respuesta que vos no esperás y... el rol salen muchísimas cosas que no estás esperando. Que si no estarías escribiendo un libro. Claro. Eh, y... Al final del torneo, cuando hubo un empate... Había, había que haber un empate y lo definí por un dado. Eh, ...creo que... ...puedo decir... ...esto me pasó en una sesión. <risa> ¡Tengo pruebas! Claro. <risa> bueno... Eh, Perdón No, no, no, era eso, era eso, eso. Eh, Bache pregunta ¿Qué roles está siguiendo? ¿Cuál recomiendo? Esto vamos a ir eh, a hacer. Estoy al día las, Obviamente las 3 ahora de la taberna eh, hoy Hay una gente que se llama la mazmorra de Pacheco eh, Que con ellos estoy viendo la broma macabra esa aventura eh, mate 20 estaba viendo la torre del nigromante pero justo la sacaron porque están como acomodando el canal, esa aventura es total eh, hay una gente que se llama Masterea Masterea eh, narra algo eh, tipo romántico fantasioso que se llama amor de otro mundo me vi poquito como 100 capítulos, oh. eh, buenísimo. ¿Qué más? A tanto a Links lo veo un poco. Eh, me gustaba más Veía más antes Links porque hacía mucho eh, Call of Cthulhu. Es algo que cada vez hay, hay, hay menos está muy abocado a D&D Sí Pero... esto de ver lo que son de otros sistemas porque realmente eh, me encantan los sistemas de terror Vampiro es como que el único que nada más vi lo que narró Lordi que tampoco... Eh, no encontré, no terminé de llegar, a ver, ya estoy diciendo tengo un montón sí, sí, de... sí. <risa> no, no hay agenda Eh... Pero eso Bien. Bueno, antes de irnos tengo que decir... No, última cosa. Dale, sí, vale, sí, sí. A modo de... Iba, iba a darte espacio. Eh... Aprovechen si pueden, además de rolear... Prueben otros sistemas. Mucha gente no prueba sistemas. Solo D &D, eh, y Pregunta solo por D&D. Bárbaro es un sistema maravilloso Es un sistema donde vos podés crear un universo eh, Que encaje con, con Todo lo que nos criamos de chiquito Tolkien eh, La magia como la ves en Harry Potter Es, es distinta pero es parejo eh, ta, Pero otros sistemas te dejan vivirlo De otra forma, Vampiro es hermoso Como tenés que prepararte a vos mismo y Los sistemas lobecraftianos Tienen otra cosas sistemas de una sola sesión carne fresca también te dan un montón es una cosa que muy, muy fijado en D&D muchos no lo aprenden y es hermoso el rol cuando empezás a destrabar cosas por detrás Definitivamente Efectivamente, eh, cuando juegas a poder cuando en D&D latino Después pues nos quedó como... Es, eh, dijeron algo así como... Deberíamos probar otro sistema, y... Está buenísimo, es verdad lo que es. Bueno, gracias. En el aniversario de la taberna, jugamos Paranoia. Sí. Lo jugamos con Bachi, con Lu, eh, y con Domo, un chico, un moderador. Fue genial. Sí. Fue un sistema loquísimo, algo que no, nunca había visto, que me había aprendido las reglas viendo un video viendo varios videos y, y eh, un sistema fuera de, de, de lo convencional que te prepara para otra cosa te prepara para que te mueras 10 veces en una campa en una sesión y al mismo tiempo puedas ir, yo me acuerdo, tratar de cambiar la personalidad del personaje eh, que bache me quiera matar eh, <risa> o robar, no me acuerdo ahora eh, es, eso me parece que es algo que el consejo más grande que le daría a cualquiera que quiera rolear, prueben todos los sistemas que se les ocurra. Bien, ahora sí. Ya nos anuncio el cierre antes de que termine todo. Eh, no se olviden que pueden encontrar eh, eh, la expedición helada, de Adria y todo el grupo, Sabrino y Fausto, en nuestro canal de YouTube. Tienen tiempo para ponerse al día porque el martes, la semana que viene, es la segunda semana. El viernes tenemos tremendo One Shot de Ratos en las Paredes dirigido por Chris Tecas con la gente de la sobremesa de rol. Eh, los esperamos para reírnos un rato. Va a estar buenísimo. Chris es un gran, gran director y la sobremesa eh, lo estamos esperando eh, queremos verlo también. Eh, mañana tenemos a Nurem no y muchas gracias por acompañarnos en el stream por sus comentarios, por todo el chat ahí, eh, por todos los comentarios en las redes y el apoyo que siempre nos ponen muy, muy contentos de la hermosa comunidad que tenemos y, y cada vez se sube más gente. Así que bueno Ah, perdón, perdón La última cosita El miércoles que viene Tenemos me Responden y, y va a pasar Algunas cosas raras No vamos a decir Absolutamente Nada más Va a haber una pequeña sorpresa Esperamos que les disfruten Y se sumen Así que eh, A ver Nada más Eso es todo Adria Con gusto Como siempre eh, Espero que Te ha, la hayas disfrutado Esta Este Esta introducción A tu lectura Y cómo se dio Eh en el canal algo una última cosa para decir algún saludo algo que quieras decir eh, no algo no, no que decir no los pero el, el viernes el martes que viene casi le, le pincio, <risa> eh, con la segunda sesión eh, con muchas ganas de, de seguir de ver cómo avanza esto de ir eh, avanzando y Conectando las cosas Después, bueno, saludo Mucho a mi novia Para aguantarse todo esto Sí, qué grande dar, Ponerse la 20 ¿no? la <risa> Claro bueno, ver, sí. Vamos al outro Y eh, quédense porque vamos a hacerle reír a alguien Así si estén viendo